Con intranquilidad viven los residentes del sector pico de la cotorra en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en donde un deslizamiento de tierra amenaza con colapsar varias viviendas en la zona. Antonio Bonilla. Alberto, ¿desde cuándo se está deslizando la tierra? Eh, tiene, eso tiene como una semana que se está deslizando esa casa. Cuando estaban haciendo esa casa, le dijo la hija que echaran la casa más para arriba, por pues la barranca. Entonces la mamá de la muchacha, de la, de la doña de la casa, no quiso que, que le echaran más para arriba. Ella la hizo ahí, y ahora se está derricando. Alberto Antonio Bonilla, quien reside en el lugar, afirma estar preocupado por la situación. Pide a las autoridades locales brindar su mano ayuda. Yoani Cordero NTN, su noticiero regional.